Qué ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué paso? Uy, la lleva Zapata ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! da! ¡Ay, ¡Se la comió, Hay con qué, hay con qué. Ponémelo por la nube, por favor. Ese. Tulio, Tulio, ponémese por la nube, ahí de bueno. ¿Cómo, cómo? Ponémese por la nube, ese comandito, ahí de buena fe. A usted. Vamos. Ya, voy, ya, ya, que estoy aquí esperando que me la... el canal. Vale. Ay, búscalo como objeto tableta 2, pues el comando no sirve. Hágale, ah, hágale. ¡No, no, no, no, no! uy ¡Tulio! ¿Qué o qué ¿Dónde está? Ah, ya. ¿Qué soy? ¡Tulio, ¡Le vendo oro! ¿A cómo? ¿A mil? ¡A mil ca... lingotes! yo qué hago con eso? Ya es Tulio. lo puede vender, lo puede, lo puede vender más, más caro. ¡Nah! 500. 500. Ah, pero el tuyo no, papi, yo no, y el brazo alto se a mí no me den las ganas. Buena no pregunta, ¿todo esto es mozio sí, okay? qué? Esto no existe en el normal. Me imagino. Todas estas llantas, el techo. Ah, no tengo idea. Siéntate, siéntate y.. Venga, tío? saque la tableta ahora el partido. Sí, ¿sabes? Ah, están viendo el partido, ¿cómo va eso? 1-0 no, perdiendo Uno, cero No, de nuevo. Otro gol. Hicieron sí. gol. ¡Casi! Es que yo puedo más tardecito, Tulio. Sí, es que tengo la señal mala aquí en el en la tablet esta. ¡Ay, qué tapadota de Avincho! No, pero si te das cuenta, es de una cagada nuevamente. Pero sabes sí, que a mí sí. me parece más teso. Me, me... Ay, ahí viene el Locario, mira me parece más teso cómo como se llama este man, Camilo Vargas, que este man. No, seman... Uspina, Uspina es No, niño. es más, está más claro Camilo Vargas que Ospina, sabe que sí, sabe que no. toda la vida. La Camilo a que Vargas no se hubiera tapado ese que, se, que se, se, tapó se tapó Ospina. ¡Focio! ¡Bueno! En Ay, espere, eh, ¿quién está hablando? De... Buenas noches. Buenas tardes, señor. Señores, ¿alguien me atiende, por favor? ¿Qué es Papi, estamos viendo el partido, bueno, buenas. Buenas, wow. buenas. Buena. Hay un chicle que por tiene por un salto. Favor. Se mantiene con chicle, como que... Buenas. Cada vez que camina tiene un chicle ahí en el zapato. Pues uniforme de Uruguay, Ay, sí, o no, qué? Un Era más bonito el azul con negro. Bueno, es que eso es el visitante, ¿no? Trabajan muy relajados, ¿me imaginas que trabajan? Que señores, que ahí sentados? ¿Van a trabajar o no? Si que no, necesita? Que necesita? no una, ¿A usted no le parece más melo... Oiga, señores. Las medias blancas. Estamos viendo el partido de Colombia. ¡Socio! ¿Van a trabajar o no? ¿Qué necesita? ¡Luna, saludarlos! ¡Está viendo el partido de la tableta! <ríe> <rí que oh, bien. No acuerdos, ¿Cuánto y va? 1-0-0 Colombia. ¿Cómo me siento? Eso Colombia le mete dos en ¿no? el. ¡Ah, visto eso! Luhancia, me regalaron tres no lucas. ¡Ah! No, oh, el mío tú, tú, tú, va con retraso. Está este el mío también, tuyo. Tulio está cogiendo. Tulio grita y nosotros apenas. Ya, apenas van a centrar el balón. ¡Cuál central! ¡Ay, ¡Ah, ya! ¡Para la ¡Para central! ¡Uy! ¡Ese Juan me mero mero lo eso, ¿no? Sí, sino que él es nueve... nueve... ¡Uy! Papi, yo no soy también. tan bien. ¡Yo aposté! ¡Yo aposté! ¡Eso... gana Colombia 2-1! Si Colombia gana 2-1, me gano 200 en ¡Aaaah! Yo nunca la apostaría a Colombia. Padre, no, sí, padre, padre, yo sí soy socio, aposté eso, tres y eso. No, oye, esa Mujica también juega resto. Sí, Sansón, si no me han me da fiera. Ay. Bueno, se están alejando. Ay, la eh, co... Me prestaron una toalla, socio. Sea, que estoy todo mojado. Mira, ojalá vea el taller, el trapo que tenemos para limpiar el... los surf. Para limpiar sí. la sangre cuando se matan allá en el taller. Uy, soy no un hombre. Un trapito negro. Ay, son... La moto tiene el cojín roto, socio. El cojín está roto y cuando me siento me mojo la nalga. Ay socio Un ah, gallo uno de... De... De Rental ¿Qué le pongo a eso ahí? ¿Un plástico o qué? O cuando, o cuando me levanto en ella Rental ¿Dónde está el, plástico, el, plástico, plástico, o sea, si el, el primo? Bajar, ¿sí? El primo está... En el garaje central Ay, estaba la amparadón y yo estaba por ahí no, ¿alguien lo puede llamar por favor? ¡Daniel! No llega, güey. Ah, eso, si por <risa> teléfono, no sea para la lámpara. <risa> <risa> usted, usted no tiene número. No, no tiene número. No tiene número. No Es que el tipo debe estar ocupado. Ah, lo no, vamos a preguntarle en la cuenta de caja raros. Oh, cambio. ¡Ay! Sí, sí, se va a morir, Moriel. Yo solamente estoy viendo la tabla, no veo el partido. Muriel ya está Cucho. Solamente estoy escuchando el partido del parcero. No veo la tablet. Todo parece. No, ¿cómo hace? Oye. Otro gol. Y esos comentaristas que, que inventan. Devuélvanme a Javi Fernández. Pero primero, Sí, Oye, no, Santiago, Arias que todavía con el Torito y yo torciendo. Ay, torcido? papi, mira, llamando con la table B. ¡Socio! Lo que la plata. Yo, primo, todo bien. No, ¿cu ¿cu ¿cuándo volverá a jugar Santiago? ¿eh? No, acá en el mecánico. Hágale, socio de una. Hágale, primo, tranquilo. ¿A quién sacaron? Ay, papi, lo que sea. No, ¿Y quién es el fin Ah, vale, todo bien. Va va no sé quién es. El... No sé quién es. Entonces, es Ay, papi, mira, mira llamando con la table. Si sí, Barrios Está es, la es la el equipo, propia. literal. Pero, pero mira, es muy lámpara, papi, llamando con la table. Barrios defiende. Pero es que Barrios defiende a cualquiera. Total. No, me Este cambio no va. Les van a meter un gol bobo wow, ahí porque Barrios es muy y Vamos, pesa. vamos. No, Tulio, no hable, güey. No, no no. Apenas, apenas, ya, apenas no, vamos, sacando el arquero vamos. y Tulio gol. Sí. Uy, Solio, apenas subiendo el tiro de esquina. Ah, ¿Cuál tiro <risa> de esquina? <risa> hey, socio, yo lo no sé. Un tiro de claro, esquina. Lo, lo, lo, ahí yo voy, Él la tiene socio. Dubán. Yo voy en el no, minuto 10. ¡Ay, gol de Uruguay! ¡Ay, socio! El partido 1-0! Es que no, no, no, ay, va ganando Uruguay socio! 1-0! ¡20! ¡Aña aña! Solo que ya viene el primo, que ya viene el primo. Saben qué? yo en no un tiempo pensé que jugaba, pero pues, es que a mí me parece que Mateus Urillo también juega eso, no? Socio ve, hey, ¿quién dame quita y dame su número socio? bonilla, ve, eh, Plunilla, ¿cómo le llama usted socio? El peinadito como gaysito, Tulio eso, ¿Oh! ¿Tulio, qué? ¿Tulio, qué? Tulio, dame su número. Yo usted no digo eso porque Tulio tiene una un fierrísimo guardado en el cuadro. Mire la casa en donde vive, está ahí parqueadita. Dame su número. No, todo tenemos muy lam para el mira con la Nerasta Oles iPod. ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi! Ah, si sí, no, tú le llevas internet muy fluido. Hay una coquilla, hay hay rapidez, hay sorpresa. Hay mayor presencia de jugadores. en el último cuarto del equipo colombiano. ¿Qué Todo bien, primo. Bien, bien, primo, el, el partido, primo. Nada, nada, eso que yo no tengo internet, socio. Paso, ah, es que no, es que no le, va, no no le hemos dado internet ayer. taller. No, no el internet ayer taller ya está caidísimo. Con razón, con razón, todavía en el minuto 5 no, todavía. No sale, no, no, es que el internet ayer taller ya lo tiene un poco de... No, mi me es que Tulio le va como por cable, yo no puede pues, mangrita los goles y uno apenas... Socio lo ¿no ve que, lo sí, no ve que acabo, de hacer, se acabó de a, sí, se va a meter el gol, ah, hay triste. gol, ah no, casi, ah el tiro de esquina Socio El minuto 5, ese ya les comenté aquí al presente, al amigo del abuelo sobre el tema de nosotros, me voy a entender ¿Con quién está hablando conmigo? Sí, no, con Pablo, son sí, Pablo. ¿Sí? Ay, ah, papi, vino sí, el no FIB. Dijo, él nos dijo, dijo que sí? ¿Qué le dijo? Él nos dijo que sí. Ahí está atrás suyo, no vamos, lo vamos. ve. Vamos. ¡Ay, gol! ¡Val! ¡Gol! Hay que estar... estar Déjame ver el partido y ya hablamos, es que estamos concentrado. Sí, sí, que tiene que ser que fuerza que en que el salve, culito. Tulio, decime tu número, edítamelo, Tulio. Ay, ¿qué le pasó al primo? No, no me gusta No no, gusta Uy, no, no, mano. ¿no? Tulio, decime tu número, dítamelo. ¿Dónde? Tulio lo tiene en la, nube. Tú, ¿tú, en la nube? Hey, No, Pero dítamelo, no dítame que no lo podemos poner aquí. 684, 684, 684, guión 6853. 684. 684-6853. Listo, socio. Uy, oh, no. Sí. Por dar. el rostro del técnico Keynos lo dice todo. Preocupación. que corresponde a Bójica. Vamos a ver cómo reacciona con la presión. Ustedes trabajan muy relajados, socio. Sí, referir, entonces, oh, que que porque no hay gente. Si ¿sí, no. Tulio en qué minuto 12 yo voy en 36 con 7 eh, Yo voy en el minuto 5 Ve en el minuto 7 Yo voy con 27 ¿Cuánto? 26 con 28, 8, 20, No, con no, un poco de segundos adelantados. Tú Tulio va 5 segundos más que yo ¡Tulio! No. cuelga. Mire yo quedar en el 23, 24 No, ya, ya, está mirando si funciona o no. Luis Díaz es muy bueno, pana. Sí, Isas. ¡Velo! Pero... ¡Ay! Del colombiano. digo que sería bueno aquí que, que hicieran una pantalla en la ciudad Donde no esperamos todos a ver el partido Hicieron un día ¿Sí? El primer partido lo hicieron así No, Muriel está horrible, eso que lo saquen ya. Este que Muriel está... Baila. Ah, vuelve a no mejor tú, tú Ángel. No okay. Uy. Pelota, no puede bien este güeyón! ¿Cuánto... ¿Cuánto vale el full to a ese...? ¿Qué le costó? Para secar. Sí, hermano. Primo, le... ¿Qué ah, le costó? Le documento. ¿Cuánto le valió? 48.000. ¡Ah! ¡Oh, no vamos al suyo. ¡A ¡Pues el full leche ahora te lo pone! ¡Penal! ¡Penal! ¿Ahora cómo? Dígame a cómo. A ver si. Sí. Sí. Ay, hermano. No, no tiene. solo tengo 2.000. Uy, sé ese carro está y muy este bonito. Este policía hizo los 2.000. Ah, va que vean. <risa> corre ese carro? Coge es los 200. ¿Los 200? ¿220? Puede ser. No lo he probado, apenas lo compré. 20. Sí, yo diría que sí. No, pico, escena. Este no, listo, nos vemos Aurelio ahorita. Primo, venga, primo. Ah, vale. Gracias, Robert. Tú. Está pegas un salto. Esa radio monos, esa Háblame, hablame ahora sí. Penal radio, Clarísimo, la... no, Tulio. Y te salgo disparce. Su voz se fue la monda. Sí, no lo La gustó. mía. Sí. Sí, hermano. De buena. Sí. Uy, mato carro. Exacto. Primo, ya pues, primo, venga. No, ellos no. Ellos no nos ponderán hablando de, de su hermano. No mentiras, ellos, ellos están con nosotros. Tulito, venga. ¿Qué? Eh, ¿Cómo, me Dios escuchan Dios? Ahí? ¿Cómo me escuchan ahí? Un no, pero un socio igual. ¿Cómo escuchaste tú, man? No, entonces lo escuchas feísimo. Ay, me están cogiendo de rey cocha. No, socio, una pero radio vieja. Está, está lloviendo. Sí. Ah, entonces por eso. Ah, sí, me cae que se está cayendo. Buenas, Mateo, ¿cómo estás? No, ya que vino este mano, Ay, mano, pero como que acá no puedo... Ay, Dios santo, de acá no puedo como salir. Bueno, vamos a hablar, me voy a... feo. Relajados, pues, sonido, relajados. Sí, relajados. A todas las cosas la tecnología, hermano, que triste Qué triste Mano, ¿yo por qué no puedo ponerle el uniforme? Venga, yo miro, no. Uy, no, gol. El partido. Ah, Escuche. Juegue en el Atlético Madrid. No le fue muy bien en el asunto. Pero es un jugador muy reconocido. Déjale, déjale, déjale. No, no puedo, no puedo ponerme el uniforme. Uh, venga, pues les comento, venga, vengan pues acá, vengan. Pero mano, quita esa radio la pues. Sí, mijo, eso está eso. como malo. Vean pues, venga. Pero, primo, venga para acá. Ay, primo. A todas gritando uno hasta por allá, hermano. Venga para acá, venga. Vamos, vamos. Primo, venga pues. Ya silbo. voy, primo. Vean pues, vean, vean. Venga. Acá están los hombres de confianza de la... Porque es que nosotros somos los de... ¿Me hago entender? Bueno, tú, yo sí. Usted. Tulio también, pero Tulio es de super confianza, ¿verdad? Que es un anciano ya. Bueno, un anciano, un joven. Un joven, ya, un joven que sí que sabe lo que, lo que quiere hacer, cierto caballero. Tulio Obvio. no tiene pues 25 años. Sí, apenas. Pero es que parece como de 90, hermano, pero bueno. Uy, Tulio, pégale, Tulio. No, Tulio ¿no? sabe que recochando. Pille. Entonces, Juan Pablo, ¿cómo usted? usted? ¿Qué nos pintaron? ¿Qué nos qué? ¿Qué nos contaron? vea pero hable en corto nos ah, contaron lo del quieto nos contaron que nos van a sí, hacer ¿qué, qué pasó qué pasó que nos contaron que nos, nos contaron, contaron, ¿que, no, nos no, contaron no. que nos contaron que nos contaron que las hamburguesas se hacían era con maíz no que de esa hombre uy no con maíz y le que, que las que las de McDonalds nunca fueron carne que nos no. uy, uy qué que fue, que fue eso ando. La ay, hostia, primo, normal, ¿lo que fue fuera. que Entró se estalló un carro. Carro. Ay, que esto es una segura papi ay primo si no es que es aseguramos el eh, ah pues yo cuál probar la car después yo da con mi fierro ay no ya se pelotar ay, ay no, me no, me no, me no, pelotar. no no no no <ríe> no no no no no no no no el fierro. Ma bueno, tenia, oye, com tenia, comente pues, comente pues que no. Da... Venga, Tulito, venga, eso. salta de un saltico, Tulito. Eso, venga, para acá, venga. Primo, entonces que, pero que Pero el... eso pues pero cu legales? cuéntele, pues cuéntele. Sí, sí, sí, totalmente. Cuéntele, ah, pues, no. cuéntele. Vean, nos contaron que nos quieren tumbar el negocio. Bien, ¿cuál negocio? uno cultivo de, de mangos de los mangos de los mangos ay primo ¿Qué? ¿Qué? y se que me en el negocio, a mi primo no, no, no, pero por es por que eso. lo necesitamos a usted pero en su cuando, pero es que se tome por ahí 10 pastas esté bien serio me hago entender sí primo tranquilo no lo, lo necesitamos porque si, si nos llegan a hacer algo usted con esa olla nos soltan de una exactamente ah. <risa> pero o sea usted la activa cuando nosotros le digamos primo pero eh, tiene que listo hable como habla normal hable como habla normal eso es esa es la que necesitamos, y, y, también Ay, que necesitamos y también necesitamos que tenga una ermita y que sea más pelipinta ah, o sea que sea más bueno yo se la consigo pero que sea más avispado ah, que sea más avispado, ángale, ángale, que sea más avispado. Ángale, ángale, y que, que de bala por si algo ángale, es que, que alguien, alguien de aquí del taller nos dijo que nos iban a, a hacer una inteligencia nos, nos, iban a, nos están haciendo inteligencia y nos van a hacer nos van a querer dar un susto y robarnos lo que estemos cultivando. Ay, ay, ay. Y necesitamos que estemos dos personas cultivando, que seríamos Paulo y yo, y que lleguen por ahí otras 10 personas, pero que estén por ahí escondidas y que cuando nos vayan a robar lleguen a dar plomo. ¿Me hago entender? Ay, primo, al que sea le voleo, al que sea. Okay. Llegue... ¿Cuánto es eso? Eso es cuando nosotros estemos cultivando y tenemos dos sospechas de gente. No decimos quién porque todavía no somos seguros. Chido. Pero, pero son más cercanos de primo, lo que ustedes piensan. Primo, sabe una ventaja, primo? Aquí, Primo, sabe una ventaja. Sí, no, ve no me puede sí. decir tú listo eh. todavía. Primo, vea, Primo, vea. Si yo tengo un arma, los otros me van a ver a mí mal. Pero yo a ellos los voy a ver perfectamente. ¿Por qué? No, F, ya se acabó. Pille, pille. Entonces, vamos a. Entonces, necesitamos gente. Pille, pero cerremos ser. más el círculo. Prima, no salga. Es, eso no se sale acá. Entonces, pri, pille, vamos a, a tener seguridad y todo. Vamos a tener otra gente ahí. Y si algo llega, plomo. A primo, al que sea, le volea. Sí, sí, usted sabe que le volea hamburguesita, le volea ah, y todo. Ah, eso se le volea lo que sea. Agua si también. también. Usted le gusta agua, también el agua, agüita. Ay, mira, grisa, mateo acá. Porque, ay, Mateo, okay, hombre. <ríe> qué hombre. No, que okay. usted... Mateo, no quiero, no quiero una gaseosita. Oh, gracias. gracias. Aquí no, no fume Mateo, vane, vane Mateo. No, no fume acá, no fume acá. Mateo poder... no fume. No, no quiero, gracias. Oye, Mateo, usted ¿sí cuánto lleva ahí, yo no lo vi. Sí, pero el Mateo, digan como que hizo la de Goku. ¿Hace <risa> cuánto lleva ahí? <risa> aquí, un rato. Ese man hizo la ¿En serio, Mateo? ¿Sí? ¿Y te escucho, Mateo? No, no, no, Uy, no mentira. ¿En serio? Yo no lo veía, Mateo. No, Mateo, Mateo, con eso. Mateo que